Señores, y continuando, seguidores de Julieta Venegas dividido tras anuncio de colaboración con Bad Bunny y Tiny. Muchos han sido los comentarios que la cantautora mexicana Julieta Venegas ha recibido luego de anunciar su nueva colaboración musical junto al trapero boricua Bad Bunny y Tiny, que saldrá a la medianoche de este martes 5 de octubre. Se trata del tema Los Cientos bebé el cual también contará con un video musical y con el cual la multipremia artista ha recibido elogios entre sus seguidores. Y es que el anuncio del nuevo tema ha dividido a sus más de 720 mil seguidores en Instagram, ya que algunos comentarios como cayó bajo, mientras que otros celebraron su osadía. Lo siento bebés parte del álbum musical del Boricua Tiny y quien ve un sueño hecho realidad, el junte con otros grandes intérpretes. Un huevo de los fanáticos y porque Julieta Venega no puede grabar y montarse en la nueva ola de la música con Bad Bunny. O sea, ¿qué, qué tiene qué tiene de malo que ella grabe con con, con, le, con una estrella como Bad Bunny con, con hoy en día? ¿Eh? Tenemos una llamada, buenas. Te oh, estoy llamando de aquí, de Estados Unidos, para felicitar ese programazo que ustedes están dando. ¡Gracias! ustedes que le aclaren al mundo que le aclaren a la república que el presidente no puede trabajar en un año lo que eso ladrones perdonando no presión no se robaron en 20 que dios lo bendiga y que le dé salud amén, amén. En nuestro país gracias gracias desde dónde de Nueva York ya van los de vamos de New, New Jersey New Jersey sí, sí, sí. sí vamos pronto pues, para allá vamos además. pronto esperemos verlo ah, ¿cuál? Ojalá con el permiso de Dios. Amén, papá, bendiciones. Amén. Amén. Estamos gestionando la visa de los camarógrafos, que no están muy seguros de. Ya, Jason, Jason, yo no me quiero. Fócame, fócame aquí, fócame aquí, fócame aquí. Dale, dale. Estamos esperando la visa de, de esos camarógrafos. <risa> Cuidado, señores, muchas gracias. Eso es lo que nosotros aquí ganamos: el cariño de la gente. Internacional, porque que me dicen que no nos vemos internacional? Si la gente está llamando, es ¿Eh, oscuro que estamos llamando. No? ¿Eh? ¿Qué es la realidad. ¿Eh, es oscuro. Entonces un programa para eso, Villalona. Tú no ves cómo usted está tarjetiando, ahí cuidado, tenemos <risa> cinco o seis tarjetas. Tuvo que decirlo amado porque. <risa> Estás está ya tengo <risa> muy sonido. Gracias, gracias, gracias, un abrazo a todas las personas de Estados Unidos que, sí, que no se ven. deleitan con este programa. El programa de ustedes. Sí, entonces, y retornando al tema, ¿verdad? Eh, no, lo, los usuarios, eh, oye, que los usuarios, oye, te... los usuarios están poniendo <risa> <No>. huevos. Los <risa> no, usuarios de no, Julieta. No los fanáticos. Tengo... ¿Y por qué? Ustedes, porque... no ¿por qué tienen ellos que ponerse a bravo. Claro, y... porque realmente, porque una canción como Bunny no es una canción, vamos no a decir, explícita, nada por el estilo, porque él hizo una con un grupo mexicano una canción mariachi Son y no dijo nada mal. Yo te apuesto que no hay mucha gente que está escribiendo eso. Son gente, unos locos. Sí, porque Baboni un señor. Yo creo que eso le suma a Julieta Venega, que tiene yo tengo un tiempo que no que escucho no se a Julieta Venega de eres para mí eso hace 10 años que se pegó ¿Cómo cómo? Búscame lo mí? último Me lo, lo he dicho no Venega. ella puede tener algo reciente pero no suena. No suena, sí. lo último de Julieta sí. Venega lo que, que solo, se pegó. Lo que lo que crecieron y con mira, HTV y en Ay, yo escuché HTV. Ya. ya escucho Entonces se sabe HTV quién es claro? Julieta Venegas eh, eh, ¿quién? Nelly frutado. También. Eh, todos esos artistas. El Camila. potro, el potro Álvaro. El potro. Árvarez. El potro Álvaro. <risa> <El Potro Árvarez. risa> <Potro> <risa> eso no salía de ahí. La canción de lápiz, la mexicana, Belinda. Y Beli, Belinda. Belinda. Maná. Maná. Nicky el este vivo. el La de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Cultura General. <risa> RBD. <risa> y mira, jarabe de palo también. Jarabe de palo, sí. Jarabe de pasa? <risa> jarabe de palo. Son <risa> balfoas. Ay, ay, ay. Mira, y Julieta venegas tiene 50 años. Está... 50. Excelente. ¿Qué? Sí, no lo no, ¿Qué? Como que En serio, 50. 50? Se Yo no sé que tenía tanto. Sí, sí, y y, y ella es, vengan, ¿no? es gemela. No. Ella es verdad? Mela, sí, él es Mela, ella, ella tiene una hermana, igualita. 50. <risa> Julieta Venegas <risa> es un artista muy reconocido en Centroamérica y el mundo entero. Buen tema, buen tema ese. Buen tema. Ay, Dios mío, aquí no voy a hacer. ¿eh? No, porque si a él le gusta tenerlo así. ¿tú ves? No, que, no, que no se domina todavía. Despegalo, Villalona. Ay, Villalona. Señores, no, eso está bien. Los, yeah. los fanáticos que dejen su loquera. Que está bien grabar con cualquiera que quisiera grabar con Baboni. Claro. ¿Eh? Ahora mismo es un fenómeno. ¿Tú y sabes que qué va a pasar? Que, y que un artista de ese nivel, ¿verdad? Con ese conocimiento y con esa trayectoria, ¿Tú sabes oye, con ¿Qué Bad va a pasar con, con ella? No, ah, Lo que a Neto se le baja un poquito la, la risa. ¿Tú sabes <ríe> qué va a pasar con Julieta Venegas? Eh. Que esos fanáticos quizás la dejan de seguir, pero va el kiri fanático nuevo. Exacto. Porque ni sí. siquiera sí. quieren no no escuchar la canción, para te critican, no. no si sabes. Ellos no la van a dejar de seguir. Ellos no la van a de seguir. Ellos lo que. Está incómodo, pero no que la manera de seguir, porque si su artista le gusta... ¿Y con quién que ellos quieren que ella grabe. ¿Eh? ¿Con no, con manaje, no, bueno, ¿Eh? no, no, porque eh, eh, esos artistas no se vale de que estén sonando ahora. No, porque yo son, sé, esa gente, porque son co esa gente hace un concierto y, y no están pegados. No están pegados. Tú ves, la empresa grande sí. eh, se basa en ellos. Por eso el repertorio de esa gente. Maná, dime, ¿tú qué tiempo tiene maná que no pega un tema y eso es ah tú ves tú esa banda de los temerarios qué es lo que han pegado ¿Por pero, pero esa gente llena la banda del limón la banda del limón tú has escuchado un tema la banda del limón y no quiere entrar a México porque eso es la banda del limón caballero ¿cómo hey, le va? en cámara punto le el histórico eh, soporte a este programa sí, sí.